Graciano, usted que ha visto esa presentación de suma de la señora Yolanda, en eh, la cual parecía que estaba aglutinando todo el sector de la izquierda más radical de España... ...pero al parecer eh, esta digamos apuesta de Sánchez... ...pues según lo que dice esta noticia... ...dice que los gurús demoscópicos desmienten al gobierno... Y dice que sumar le resta al PSOE un 4% de los votos... Y dice que ese 4% don Graciano aproximadamente serían... ...unos 400.000 votos... ...sería Yolanda Díaz el veneno definitivo o el arma definitiva para aplastar a Sánchez y sobre todo pensando de que Sánchez lo que quería era tener un gran apoyo de las izquierdas y la ultraizquierda para mantener ese gobierno Frankenstein Bueno, lo primero que hay que decir es que eh, la nueva Eleonor Roosevelt de la ultraizquierda española es un bluff es decir, eh, un bluff eh, con to, se lo digo con todo respeto a ella por cuanto eh, los hechos no, que de cuatro años gobernando y con las manos libres para gobernar no han demostrado que sea Eleanor Roosevelt ni Merkel ni ninguna de las damas eh, que han tenido gran responsabilidad política yo creo que es eh, una persona educada educada eh, ...amable, dicen... ...yo no la conozco personalmente... Eh, ...no tengo ese gusto... ...pero dicen que es muy... Eh, ...cariñosa, eflusiva... ...muy galaica en ese campo... ...que la gusta... Eh, ...dar besos, abrazos... Y... Es como dice la canción de la tuna... ...la galleguina, melosa y celosa, ¿no? Eso es, melosa, <risas> etcétera, etcétera... ...bueno... ...hasta qué punto habremos llegado... ...que eso es un valor político, ¿no? Cuando eso va de suyo en cualquier persona civilizada y con dos eh, dedos de frente. Yo creo que la gran equivocación que ha cometido Sánchez ha sido no meterla en las listas de, del PSOE, pues porque eh, con los miles y centenares de asesores y grandes consultores que ha contratado y que tiene y que pagamos nosotros, eh, eh, no se han leído la ley don que no se han leído la ley leidón que eh, se hizo, se introdujo ese sistema, los que hicieron la ley electoral, que no ha sido reformada ni parece que tiene visos, eh, precisamente para evitar la dispersión cuando comenzó el milagro de la transición. Entonces, en este sentido, hay muchos votantes eh, socialistas muy radicalizados, pues no, eh, no nos engañemos, de socialdemócratas, tienen poco, que han encontrado una nueva lideresa que es eh, esta señora del Ferrol, eh, fíjese usted que no digo del Caudillo, digo del Ferrol y eh, lo digo con toda, con toda intención, ¿no? Uh -huh. eh, eh, han encontrado, bueno, ese Desde clavo... aquí armilloso. mandamos un fuerte saludo a toda la gente de Ferrol, lógicamente. Exact, exactamente, bueno, por cierto, ya eh, hablando del Ferrol, eh, el padre de la vicepresidenta, Suso Díaz, es candidato de, de Podemos. Eh, a ver si me lo puede explicar usted que es muy listo. <risa> Entonces, bueno, esto yo le puedo es una explicar co muchas cosas, pero hay algunas que no tienen Esa, explicación. Es, es acojonante. no Mientras además dice que Podemos no deja de insultar todos los días a su hija y es comprensible el amor de un padre. Bien, eh, que por lo menos le ha heredado su pertenencia al Partido Comunista. Entonces eso es evidente, eso es evidente. Pero a Sánchez eso le, le trae sin cuidado. A Sánchez lo único que le preocupa es que, eh, cerradas las urnas, haya una mayoría similar a la que tiene ahora para poder gobernar. Eso es lo único que le importa. El resto se la trae al pairo, como viene demostrando eh, continuamente. Pero, mmm, finalmente, aplicando la ley, don, si hay tres candidaturas en una misma o similar posición, que es la izquierda, eso es letal, eso es ya le pasó a Rajoy, sí. cuando tuvo que competir con vos y Ciudadanos, en las elecciones del 2015-16 creo que fueron. Es que eso, eso es, eso es de, de pura... La muerte es muerte segura. Don Graciano, tenemos aquí a don Raad que quiere hacerle una pregunta. Pues encantado, don Raad. Bueno, don Palomo... ¿No cree usted Dígame. que el efecto yolanda Díaz eh, es una maniobra de mire, mire este a su de Pedro sánchez el efecto de yolanda Díaz que es efe, es, un, eh, es una maniobra de pedro sánchez para acabar con podemos y quien no quiere votar a sánchez que vota a yolanda Díaz para no perder votos y luego al final los dos se unen y ya pues eh, para pues seguir una buena eh, buen resultado en las elecciones. Bueno, básicamente lo que le está comentando Don Raad es que más que una operación sí, sí. en contra de, de él mismo, lo que pretendía era bueno, que Podemos sí, desapareciera sí, y aglutinar sí. el voto de ultraderecha andalucía para mantener el gobierno Frankenstein. Eso es lo sí, que sí. He entendido. Sí, lo, lo, lo he entendido perfectamente. Vamos a ver, eso más que una maniobra es, es una evidencia. Pero, pero eso se responde con lo anterior. A Sánchez, la situación del partido, cómo deje el Partido Socialista, teóricamente es teóricamente socialdemócrata, le da igual. A él lo que, le, lo que no le da igual, lo que le importa sobremanera, es conseguir los votos suficientes en el Parlamento eh, para poder sigue, seguir siendo primer ministro. Punto. Eso es el tema. Pero vuelvo a insistir, es que se ha equivocado, desde mi punto de vista, se ha equivocado, eh, teniendo en cuenta además, ojo, que eh, no haya un acuerdo final entre la señora Díaz y su gran eh, hacedor, que no es otro que Pablo Iglesias. En eso Pablo Iglesias lleva razón en sus quejas. Esta señora era una ignota, no la conocía a nadie, era una vulgar, perdón, no quito lo de vulgar, era una abogada laboralista. ...de tres al cuarto... ...que no ganó ni un pleito en el Ferrol... ...o pocos... ...elaboralistas... Eh, ...esta está donde está... ...o sea, ha pasado... ...de Yoli a Fashion ...gracias a Pablo Iglesias... ...esto es una evidencia histórica... ...bien reciente... ...entonces, es entendible... ...pero no es la primera vez que se la juega... ...ya se lo, se lo hizo a Beiras... ...y se lo hizo al jefe de Izquierda Unida... ...en Galicia... Es decir, ella va a los suyos punto, y eh, eh, tonta del todo no es. Por ejemplo, eh, la oposición parlamentaria trata de conocer, porque es un hecho relevante y además mm, existe leyes para conocerlo, cuánto nos cuesta su megapiso oficial en el que vive uh -huh. y si tiene servicio.